Eh, ¿Cuáles son los mayores retos que hay en este momento dentro del sector del renting tecnológico de vehículos? Eh, ahora mismo el mayor reto que nos están planteando los clientes son medidas de ahorro de coste prácticamente inmediatas. Ese es lo, el mayor reto que tenemos eh, que nos plantean los clientes. Eh, medidas muy a corto plazo eh, para poder presentar en la semana que viene eh, y eso es lo que nos, nuestros clientes ahora mismo nos están demandando. ¿Cuáles son los productos que crees que debería de elegir una PyME y, sin embargo, no lo hace porque no ve claro el retorno de la inversión, aunque existe ahí? Para mí, un claro ejemplo es el producto telemático que hemos estado comentando ahora. Eh, va a ser el futuro de aquí a muy pocos años y es una buena forma de obtener un retorno con ahorro en el consumo de combustible, con una baja de la siniestra del vehículo y con una mejora de la seguridad de los conductores. Eh, retorno se obtiene en menos de un año. Yo creo que es el producto que ahora mismo las pymes deberían, deberían contratar. Y desde el Siplan, ¿qué servicios son los que más ofrecen? Eh, no hay un servicio eh, como tal individualizado. Como hemos comentado antes, nosotros somos integradores de servicios y vendemos un, un paquete... Eh, conjunto Con todos los eh, con todos los servicios eh, Incluidos Hay algunas cosas que son opcionales Con el producto telemático Pero lo que vendemos es eh, el renting Con todos sus servicios Desde el asesoramiento de la, de la compra del vehículo eh, Solución de partes, eh, incidencias Cobertura de mantenimiento, de seguros Hasta la venta del vehículo ¿Y lo que más demanda la PYME? Eh, ahora mismo Lo que más está demandando es este mismo producto, un producto, eh, un solo paquete, todo un paquete sencillo, fácil de entender y lo más barato posible.